Sandro de América, cantautor, actor, músico y compositor argentino. Sánchez, Buenos Aires, 19 de agosto de 1945, Guaymallén, provincia de Mendoza, 4 de enero de 2010, popularmente conocido por su sobrenombre artístico de Sandro, fue un cantautor, actor, músico y compositor argentino de balada, romántica, música rock and roll y pop en castellano, incursionó varias veces en el cine como actor e incluso como director. Publicó 52 álbumes originales y vendió 8 millones de copias, aunque hay fuentes que las elevan hasta 22 millones. Algunos de sus mejores éxitos son Dame fuego, Rosa Rosa, quiero llenarme de ti, penumbras, porque yo te amo, así, mi amigo y el puma, tengo, trigal, y una muchacha y una guitarra. Su obra más famosa, Rosa Rosa, Vendió 2 millones de discos. Asimismo, su tema Tengo fue considerado por la revista Rolling Stone y la cadena televisiva MTV como el número 15 entre los 100 mejores temas del rock argentino. Durante su carrera también realizó 16 películas y además fue el primer latinoamericano en cantar en el Salón Fair Forum del Mason Square Garden. En 2005 recibió el Grammy Latino al conjunto de su trayectoria profesional. Nació el 19 de agosto de 1945, circunstancialmente en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Sus padres, Vicente Sánchez e Irma Nidia Ocampo, de origen español, vivían en Valentín, Alcina, partido de Lanús, una localidad de la zona del sur del Gran Buenos Aires. Próximo a su lugar de nacimiento, donde vivió su infancia y adolescencia. Su abuelo paterno, de ascendencia húngara, pertenecía al pueblo rom y se apellidaba Copadopoulos. Sin embargo, al emigrar a España, lo cambió por Libadulas, nueva identidad con la que emigró hacia la Argentina. Esa herencia la adoptó Sandro, llegando a asumir el sobrenombre de Gitano. Muchos otros adolescentes y preadolescentes argentinos se sintió fuertemente atraído por la música y las actuaciones del cantante estadounidense Elvis Prendley desde sus inicios en 1955-1957, a quien comenzó a imitar en su último año de asistencia a la escuela primaria. A los 13 años abandonó sus estudios secundarios y comenzó a trabajar para ayudar a sus padres de repartidor de una carnicería, trabajador a estajo de una farmacia, droguería y tornero. El tío libres se dedicó a la música. Sus primeros aprendizajes se los debió a un amigo guitarrista llamado Enrique Irigoy Tía. Ambos formaron un dúo de voces y guitarras con el que comenzaron a participar en concursos de canto en los suburbios del sur del Gran Buenos Aires en los que el joven Roberto Sánchez hacía una versión del bolero En 1960, en sus primeros intentos como solista, adoptó el seudónimo de Sandro. Y al poco tiempo se formó el grupo Los Caniches de Oklahoma y grabó su primer sencillo, "Hurro" en español, de su autoría, comiendo rosquitas calientes en el puente Alcina. Una parte esencial de su estilo fue la adopción de una pose de seducción sexual abierta que Sandro dirigió hacia las mujeres, expresándolo en sus letras y ritmos, pero sobre todo en su voz y movimientos. Dominaba a la, a la perfección tanto las notas musicales como las modulaciones, intenciones y maneras de su voz, develándose como el gran intérprete latino de todos los tiempos. Este estilo sexual irreverente tuvo un efecto arrasado sobre las jóvenes latinoamericanas. En los siguientes 12 años, 1969-1980, Sandro realizó 12 películas y otros tantos álbumes. Ese 1969 publicó dos álbumes, Sandro de América y Sandro, y realizó sus primeras dos películas como protagonista absoluto, Quiero llenarme de ti, y la vida continúa. De sus grandes éxitos aparecieron Rosa, Rosa, Guitarras al viento, Hasta aquí llegó mi amor. Por eso veo cuando existe tanto amor, entre otras. De entonces en sus obras más famosas, Rosa Rosa, la más vendida en su carrera, en primer lugar, y Trigal, en el segundo. Su muerte se produjo el 4 de enero de 2010. Sandro había afrontado cinco intervenciones luego del trasplante cardiopulmonar, dos de ellas efectuadas el mismo día de su muerte, y había luchado por su vida durante 45 días. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.